Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Desde lo hondo de la canción política latinoamericana y de mis propias memorias emotivas, la canción de Pablo Milanés me acosa desde que recibí la invitación a conversar hoy con ustedes sobre la relación entre memoria, espacio y violencia política. Admito el sabor algo sentimental y el lugar común de esta asociación que vino a mí ante la propuesta de pensar hoy aquí sobre estos temas y con la que elijo saludarlos y agradecer sobre todo profundamente la invitación a Foro Urbano, al Doctorado en Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad Católica de Chile, al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos que hoy nos acoge y por supuesto personalmente y sobre todo a Carolina y a Viviana por su inmensa hospitalidad y generosidad en estos días. La música de la nueva trova cubana es parte de las evocaciones biográficas de quienes fuimos adolescentes en la década del 80. En nuestros mundos simbólicos y políticos se entretejían la salida de las dictaduras con el reconocimiento de las experiencias análogas en los países hermanos. Memorias y referencias culturales cruzaban de lado a lado la cordillera, como lo haré yo también varias veces en los próximos minutos. Recupero la canción de Pablo Milanés con algo de pudor, y temor por lo obvio y posiblemente kitsch de la asociación, sin embargo, no solo por razones sentimentales mías, sino porque hay algo del gesto emotivo y memorioso, ya no mío, sino de su autor, que creo sugestivo a la hora de pensar sobre nuestras ciudades, sus violencias y nuestras maneras de habitarlas. ¿Qué quiere decir yo pisaré las calles? ¿Por qué la canción habla de pisar, de poner el pie? El cantor ciertamente quiere honrar el pasado y la memoria revolucionaria chilenas, pero podría haber elegido otros modos y otros lugares para hacerlo, otras metáforas para cantarlo. No canta, por ejemplo, yo visitaré el Museo Nacional de la Memoria, dice yo pisaré las calles. Claro que Pablo Milanés, al componer el texto en los 70 no podía imaginar que existiría un museo de la memoria, y no digo ya esta institución formidable que hoy nos aloja, sino a que no existía el museo mismo como idea, como marco conceptual en términos de un ámbito propicio para dar lugar a un relato sobre la relación entre espacio y violencia política, como lugar para la evocación de los ausentes sobre la base de que el homenaje ha de musealizarse o habitar en un museo. Tampoco se refiere el cantor a los así llamados lugares auténticos, donde la violencia explícita tuvo lugar eh, y que a veces se presentan en oposición a museos inmemoriales, no dice tampoco yo iré al Estadio Nacional o a la Villa Grimaldi, Tampoco yo visitaría a mis amigos en sus casas o en los bares o acudiría a los cementerios, sino que como primera acción pone el pie y lo hace en la calle. Se afirma sobre el espacio público para luego, sí, detenerse a llorar por los ausentes. Es una vindicación política lógica de quien tiene vedado el ingreso a un país. Yo estaría allí presente, pisaré el lugar. Pero quisiera detenerme en la pisada de Pablo Milanes porque creo que revela algo más y que abre un camino posible para pensar los temas que nos ocupan hoy. Se trata, de hecho, de una canción abundante en metáforas e imágenes espaciales y propongo seguir el recorrido de su texto para incursionar en la relación entre espacio, violencia y política. Voy entonces primero a indagar en el significado de las pisadas, reflexionando sobre las referencias al pie como un índice de lo humano en prácticas concentracionarias que apuntan a la destrucción de la individualidad, así como en estéticas memoriales. Sobre esta base pondré, la, eh, base pondré el acto de pisar en el marco de una fenomenología de la experiencia urbana que ubica el caminar en tensión con la mirada como dispositivo vinculado al gesto planificador y cómo ambos modelos se entrelazan en la genealogía de las ciudades latinoamericanas. Propondré pensar estas tensiones desde las perspectivas que abre la teoría social sobre el espacio para, en esta línea, interrogar acerca de cómo integrar la memoria del pasado en un pensamiento y una práctica emancipadoras. Por qué decía pisar las calles, el pie y el calzado tienen una larga tradición en relación a la demarcación de espacios consagrados, así como en los usos asociados al duelo y la recordación. Los zapatos son empleados a menudo como testimonio de humanidad, de lo único e irrepetible del ser individual, pero también de la vulnerabilidad primordial de lo humano. El calzado fue tomado como evidencia histórica e icono memorial del holocausto desde el uso de un zapato infantil como evidencia en el juicio Adolf Eichmann hasta las monstruosas pilas de zapatos halladas en los campos de exterminio tras la liberación. Como las montañas de anteojos o de maletas, estos pares cumplen la función metonímica de hacer hablar a la parte por el todo. Su amontonamiento y maltrato habla del tratamiento aplicado a sus dueños. Son numerosos los abordajes donde el pie y su envoltorio son tomados como cifra de lo humano e individual. Aparecen como un motivo recurrente para evocar masacres e injusticias en contextos y geografías distantes y mucho más allá de su lugar en la iconografía del holocausto. Por otra parte, los zapatos se asocian a una actitud de resistencia. Primo Levi escribe que en los campos de exterminio nazis la muerte empezaba por los pies. No solo la humillación, la degradación simbólica, sino también las infecciones, el comienzo de la muerte, comenzaba en los maltrechos suecos que torturaban y herían fatalmente a los prisioneros. Tras la liberación, la recuperación de la condición humana plena va unida a la posibilidad de ponerse de pie y calzarse, una sabiduría que le transmite a Levi otro prisionero. Primero buscar el calzado y luego salir a buscar comida y no al revés. Los zapatos son imprescindibles. Pisar es resistir. También en producciones culturales sobre los militantes sudamericanos de los 70 se encuentra una identificación entre el calzado y el individuo que lo porta. En su novela Los pasajeros de lana C, Laura Alcoba recrea la formación en la lucha armada que recibieron sus padres en Cuba y recuerda que recibían la orden de no quitarse los botines de guerra jamás. Cito. Un guerrillero digno de tal nombre debe siempre calzar botas. En caso de emboscada, de ataque súbito del enemigo, había que estar siempre listo y estar calzado era un elemento determinante. Como Primo Levi, los combatientes latinoamericanos sabían de la importancia del calzado para resistir y sobrevivir. En el bosque de la memoria de Rosario, donde fueron enterrados algunos restos de desaparecidos hallados por antropólogos forenses, la única intervención artística consiste en unas placas de hormigón que forman senderos sobre el césped y llevan impresas en bajo relieve las huellas de pies desnudos. Las huellas nos hablan de la extrema fragilidad que contiene la planta del pie, expuesta y desnuda. También el pie puede ser lo que Levinas considera el rostro, el llamado ético del otro que nos habla como un pedido y una orden e invoca nuestra responsabilidad. Su autor, el artista y expreso político Julio Rayón, quiso representar a los que no están sin aludir de manera directa a la violencia. Reflexionó sobre las profesiones que buscan seres desaparecidos como paleontólogos y arqueólogos y decidió basarse, basarse en las huellas de Laetoli, que son las más antiguas impresiones de pies humanos conocidas. La huella, dice, era y es la certeza de una existencia más allá de sus restos. Los pies como medida del sufrimiento tienen un papel fundamental también en la reconstrucción de su antiguo lugar de cautiverio que hace Miguel, el arquitecto, en la película Nostalgia de la Luz, de Patricio Guzmán. Cautivo con los ojos vendados, Miguel mide con sus pasos las superficies y distancias y tras su liberación puede, de memoria, trazar el plano exacto del lugar. Que en idioma inglés los pies, feet, se sigan empleando como una unidad de medida es quizá el resabio lingüístico de un tiempo en que la escala y la experiencia humana servían aún de parámetro para la aprehensión del mundo. Si esta intimidad entre zapato y dignidad humana es elocuente, no es solo debido a estas analogías con las prácticas deshumanizantes de los sistemas concentracionarios y sus resistencias, sino también porque, como en la canción de Milanés, nos interrogan de manera más profunda sobre el lugar de la experiencia perceptual condensada en el pie que pisa, así como sobre el encallecimiento o la insensibilización de su planta. El acto de ponerse de pie y pisar, entonces, como un modo de evocar y honrar las memorias políticas. En lo que llama la microscopía de Buenos Aires, que es una reflexión en verdad sobre la condición urbana moderna, el ensayista argentino Ezequiel Martínez Estrada escribió que a la ciudad se la percibe con los pies. Cito, el tacto de la ciudad es percibido por los pies, se la palpa caminando y es durísima, en verdad, refractaria. Esa es su piel de pavimento cuya dureza mineral perciben nuestros pies. Décadas más tarde, en su trabajo sobre el poder emancipador de las prácticas cotidianas, Michel Deserteau escribe que la historia comienza al ras del suelo, con los pasos. Para Deserteau, la aprehensión táctil y cualitativa del espacio se contrapone a la vista en altura, el goce violento y dominador que aísla de la ciudad y desconoce las prácticas, el hacer de los practicantes ordinarios de la ciudad, los caminantes. Ajenas al espacio geométrico o geográfico de las construcciones visuales, panópticas o teóricas, las prácticas del espacio remiten a una experiencia antropológica, poética y mítica del espacio. A diferencia de la aproximación visual, que implica distancia, suponen cercanía, compromiso y experiencia. Son varios los autores que, como ellos, contraponen la instancia de diseño, planificación, creación racional, con el ejercicio de las prácticas y el hacer cotidiano, que se asocia a su vez al andar como principio básico de la vida en la ciudad. Si en el primer caso se trata de un momento mental, cerebral, caracterizado por el ojo, el de la práctica involucra el cuerpo y de manera muy fuerte la ciudad vivida y el caminar. Esta tensión se encuentra ya en la obra pionera de Lefebvre, autor de la producción social del espacio. Para Lefebvre, la práctica social es indisociable de la cuestión corporal, las extremidades, los órganos sensoriales, ante la abstracción fetichizada del espacio, Destaca la experiencia vivida y espontánea de los usuarios, sus manos, sus pies. La verticalidad y la gran altura, en cambio, fueron siempre la expresión espacial del poder potencialmente violento. Para Lefebvre, como para Desertó, la calle es el escenario fundamental para comprender la modernidad. Igual que Pablo Milanés, creen que la resistencia está a nivel de las calles. Esta tensión entre la ciudad diseñada o concebida de los expertos y la ciudad practicada, experimentada, caminada de la ser real, se entrelaza con una dualidad que signa desde la colonia las ciudades de América Latina. La disyunción entre mirada planificadora y práctica espacial impredecible está en la base de la condición urbana latinoamericana desde la colonización. En su estudio sobre el rol del intelectual y la palabra escrita en el surgimiento de las urbes de América Latina, la ciudad letrada, Ángel Rama expone cómo la ciudad surge en nuestro subcontinente como representación simbólica ya antes de existir. Encarna el sueño de un orden, la conciencia razonante y la planificación que ante el caos de la ciudad medieval europea dispone una nueva distribución del espacio en el nuevo continente. Esta doble vida de las ciudades atraviesa la historia del urbano latinoamericano desde la colonia hasta hoy. José Luis Romero, en las ciudades y las ideas, lo entiende como la tensión entre ciudad ideológica y ciudad real, o entre desarrollo heterónomo, o sea, designado desde la metrópoli, y crecimiento autónomo, la fuerza del entorno autóctono que nunca se llega a dominar. El mismo Lefebvre analizó este proceso por el cual las órdenes coloniales estipulaban exactamente cómo debía ocuparse el territorio, organizarse la administración y desarrollarse los sitios. El resultado es una estructuración jerárquica del espacio, una progresión gradual hacia afuera desde el centro, comenzando con la ciudad y llegando a los pueblos que la rodean. El plan se sigue con precisión geométrica, como una grilla que se extiende desde la Plaza Mayor en todas direcciones. La colonización en el mundo hispano se irradia desde el núcleo urbano hacia su entorno. La ciudad es así lugar fundante de la acción política, algo que también sabe Pablo Milanés cuando reclama llegar o volver al espacio de la ciudad para poder recordar. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los montes y los lagos y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. No el desierto entonces ni los montes ni los lagos, sino la capital es el lugar donde hemos de llegar para recordar el núcleo mismo de lo político. Al considerar los desiertos y los montes como espacio prepolítico, en cambio, el cantor reproduce de algún modo esta imaginación colonial que construye un espacio como vacío y disponible para la empresa conquistadora. Y esto lo escribí antes de escuchar, conversando con Viviana y Carolina acerca de la práctica de los relegados en dictadura, incluso antes. Es decir, enviar eh, a disidentes, a opositores al desierto considerado construido como espacio prepolítico. Como los mares o los ríos, sin embargo, los desiertos son creación histórica y social. Pueden ser, y de hecho han sido, agente y no mero escenario del crimen. El desierto o el mar no es donde no hay nada, y no están menos ensangrentados que la Santiago donde Pablo quiere volver a caminar. Quizás las huellas son, en todo caso, menos evidentes. El espacio no es inocente, lo cual tampoco significa que sea culpable. Aquello, aquello que objetivamos como naturaleza y separamos del discurso y el hacer social como si le fuera anterior y externo, es también producto histórico y social. También los mares y los ríos. Siguiendo en parte la huella trazada por Bruno Latour, en geografía crítica se habla de asemblajes para dar cuenta de esta imbricación y de cómo los factores topográficos forman una red con los discursos y las prácticas de tal manera que son parte de algún tipo de agencia. Pensar de esa manera implica entonces involucrar en una red y con un cierto grado de agencia, en este caso al río de la Plata, pero si lo trasladamos a un ejemplo contemporáneo de otra latitud, también al mar Mediterráneo, donde pareciera que las personas que mueren ahogadas mueren por causas naturales y no por causas políticas. Pero volviendo al espacio urbano latinoamericano, la condición dual de la que hablaba atraviesa y determina las ciudades del continente hasta hoy y recrea en diversas fases históricas la tensión entre planificación, urbanismo, conocimiento experto, por un lado, y hacer espontáneo, espacio de las prácticas, impresibilidad del cotidiano, por otro. Basta pensar en Brasilia, gran epopeya de la utopía modernista llevada al urbanismo y al desafío que significó para las prácticas cuando sus habitantes reclamaron que no había esquinas donde recrear la vida social. La tensión entre prácticas y proyectos, sin embargo, no debe pensarse de modo binario, o dicotómico, exclusivo, como si fueran dos abordajes mutuamente excluyentes. Se trata más bien de observar cómo se alimentan recíprocamente y qué sucede en todo caso cuando se cinden y distancian entre sí. Cuando lo proyectado y el hacer de sus aguistantes resultan refractarios, perdón, eh, cuando, cuando lo proyectado como la ciudad de los colonizadores eh, que analizan Romero y Rama resultan refractarios entre sí. Creo que la teoría crítica del espacio, con su conceptualización de un imbricamiento de estas dimensiones y de un tercer modo del espacio, que ya nos anticipó Carolina en su presentación, ofrece una herramienta teórica útil para superar esa dualidad. Pero antes de pasar a ello, quisiera proponer una crítica de los estudios centrados exclusivamente en las memorias, algo que eh, ya postuló Gonzalo Cáceres esta mañana y que eh, quisiera encarar con otros argumentos, pero con idéntico énfasis. También a la hora de escribir las memorias, se nos plantea el desafío de evitar que se conviertan en operaciones diseñadas, planificadas a la distancia o en altura, y desvinculadas del hacer pasado y presente. Y de fomentar, en cambio, evocaciones vivas, orgánicas y no desvinculadas del hacer o del pisar. Para eso hay que tener presente que los sitios específicos donde se desplegó la violencia y donde se invocan las memorias, no pueden separarse del proyecto y las prácticas que les dan marco volviendo una vez más a las pisadas de Pablo Milanés en lo que fuera Santiago ensangrentada, pareciera que como condición necesaria, antes de detenerse a recordar, se nos plantea la pregunta por cómo recorrer o cómo caminar las ciudades heredadas de la violencia política. En las últimas décadas, la memoria se ha establecido como categoría clave de acceso al pasado. Quisiera proponer el ejercicio de despegarnos de este marco conceptual y observar los aportes posibles desde la teoría crítica del espacio. Lo que entendemos en nuestra época por memoria, de hecho, es a menudo una operación de rescate que en ese mismo gesto de recuperación da cuenta de una decisión con el mundo de referencias del pasado. Cuando las comunidades viven al abrigo de sus tradiciones y en cierta continuidad cultural, la memoria no se erige como una preocupación en sí misma, sino que es el modo mismo de dar forma a la acción cotidiana y de habitar el presente. La herencia del pasado nutre al ser humano y no requiere de un esfuerzo de reflexión o atención diferenciada. La memoria integra la misma trama de valores, experiencias y saberes compartidos que dan cobijo a la existencia grupal. No es un tema aparte, sino un elemento que informa los asuntos de la vida. No depende, pues, de su fijación a soportes externos, pues se vive al calor de su sentido. Una continuidad entreteje el pasado y el presente orgánicamente, sin precisar de emprendimientos, vehículos o instrumentos para su transporte y comunicación. Esta es una caracterización general y abstracta. Posiblemente no exista una formación cultural donde la coherencia entre pasado y experiencia viva sea tan total. Además, sabemos que la historia está siempre tramada por memorias múltiples, divergentes o incluso contrapuestas. Si apunto y subrayo este modo de vivir en la memoria, es para destacar por contraste cómo lo que actualmente entendemos por memoria implica modos de situar las experiencias pasadas que se apoyan en operaciones de recuperación y por lo tanto exteriores, posteriores o ortopédicas al contenido de aquello que se quiere recuperar. La noción misma de memoria colectiva definida por Maurice Halbach en 1925 da cuenta de una realidad que comienza a evaporarse y por eso mismo debe asirse. La cohesión entre grupo, memoria e identidad ha comenzado a astillarse y se trata de encontrar la fórmula de su material aglutinante. Es en este contexto que surgen y se multiplican los archivos, colecciones y registros, en el afán por rescatar, preservar y atesorar aquello que de otro modo, se teme, podría perderse para siempre. El auge de la memoria es intrínseco a su alojamiento, a su desacople de los marcos de la experiencia cotidiana. Los artefactos que dan soporte al recuerdo son testimonio de una pérdida, un esfuerzo protésico por reponer lo que ha dejado de alimentar como fuente interior el hacer colectivo. Son conjuros contra el olvido, puesto que si no, no serían necesarios. Por eso, tanto a fines del siglo XIX como a comienzos del siglo XXI, se diagnostica la crisis y a la vez la proliferación de las memorias. Ambos diagnósticos son ciertos. Crisis de la memoria orgánica, en la que el pasado informa el presente, y proliferación de una memoria archivística que habita en, artefacto, en artefactos repositorios. No se trata nuevamente de postular una estilización idealizada o nostálgica de una presunta armonía y coherencia en las formaciones culturales premodernas, sino de tener presente en qué condiciones histórico-culturales surge en Occidente la memoria como facultad que sostiene la continuidad de la experiencia, como una modalidad de relación con el pasado. La memoria parece tener como marca de nacimiento una condición que le acerca a su objeto de vocación al mismo tiempo que consuma la separación de él, enlaza aquello que originalmente estaba unido. Estos efectos se observan también en relación con el espacio y es en ese contexto que puede interpretarse la tendencia global a invocar el pasado en memoriales y museos. Dicho de otro modo, la asunción de que hay espacios o lugares específicos donde la memoria habita de modo más concentrado, más intenso que en el resto de la ciudad. Se ha extendido el uso del término espacios o lugares de memoria para hacer referencia a estos procesos. Ahora bien, el término lugares de memoria, del que escuchamos hablar también en la presentación anterior, eh, propuesto por Pierre Nora, ha sido criticado por reproducir una visión esencializada de los lugares emblemáticos nacionales de Francia, por un lado. Pero además la noción fue extrapolada y tomada como marco para investigaciones sobre memorias en contextos latinoamericanos, como un modo de abordar las particularidades, tiempos y disputas en torno a los lugares de memoria, pero suele soslayarse que también para anorar los lugares de memoria surgen como compensación por contenidos cuya transmisión se ha perdido. Si hablamos tanto de memoria, dice el historiador francés, es porque queda tan poco de ella y de ahí la diferencia y el contraste entre lo que él llama los entornos, los ambientes eh, o ámbitos vividos, los milieux de mémoire y sus lugares, los lieux de mémoire, que son repositorio producto de una intención. Si pudiéramos vivir al interior de la memoria, dice Nora, no deberíamos consagrarle lugares. ¿Qué significa esto en relación al espacio urbano, a nuestras formas de habitar y recordar en la ciudad? Las intensas discusiones actuales sobre los modos de plasmar la memoria para homenajear a las víctimas y dejar una señal de advertencia hacia el futuro responden a objetivos legítimos y se orientan por tiempos políticos que suelen dejar poco margen a las dudas y la dilación. Recuperar centros de detención para la sociedad civil, erigir memoriales, construir museos en tareas social y políticamente necesarias. Sin embargo, o tal vez por eso mismo, se ha soslayado a menudo cómo relacionar estos procesos con la pregunta por el habitar, por la producción colectiva del espacio como tal. Como si la inscripción de estas memorias fuera ajena a la cuestión del estatuto mismo de la ciudad, o como si la incorporación de la memoria al espacio urbano pudiera pensarse por fuera de los modos de habitar. Como si tener un ámbito especializado donde detenernos a llorar por los ausentes nos absolviera de la pregunta por las calles y el pisar. En su maravilloso ensayo sobre, la, sobre el agua y las ciudades, Iván Illich escribe que cómo recordamos está en estrecha relación con nuestro modo de habitar. Morar, escribe, significa habitar las huellas dejadas por el propio vivir, por las cuales uno siempre rastrea la vida de sus ancestros. Si cómo se habita y cómo se recuerda, habitar y dejar huellas, son en verdad lo mismo, la alienación de uno es la alienación del otro. Habitamos moradas en que ya no podemos dejar nuestro rastro, Illich dice, aparca aparcados en garage y en una ciudad en la que no podemos dejar huellas. ¿Cómo podemos recordar? En el límite, la extrema tendencia a la memorialización en la ciudad trae consigo el riesgo de una compartimentación y hasta una parquetematización de las memorias. La creación de ámbitos consagrados a la memoria, tan diferenciados que, sin que sea esta la voluntad que los impulsó, nos absuelvan de ejercer un modo crítico de habitar una vez que salimos de ellos, y terminan neutralizando las marcas traumáticas en el resto de la ciudad, opacando el modo en que ya toda estuvo atravesada por dinámicas que permitieron la existencia de un régimen concentracionario. Una memoria alerta y dinámica debiera entonces estar atenta no solo a la ubicuidad de las huellas del terror dictatorial, sino también a las manifestaciones de exclusión e injusticia en el presente. El llamado giro espacial en las ciencias sociales y las humanidades puso en cuestión la noción del espacio como fijo, inmóvil o naturalmente dado. Puso de relieve, en cambio, el reconocimiento de la dimensión espacial como un elemento constitutivo de la vida social. Inspirada sobre todo por el trabajo de Henri Lefebvre, esta corriente considera el espacio no como un mero escenario de la historia, como telón de fondo más o menos neutral sobre el que se despliega el hacer de los actores sociales, sino que asume que el espacio es a la vez productor y producto de la vida social. En su texto fundacional, La producción del espacio, eh, de 1974, con traducción al castellano del 2013, eh, Lefebvre funda un poco, decía en este texto, esta tendencia que sería luego continuada, entre otros, por geógrafos y urbanistas marxistas como David Harvey, Edward Zoya y Peter Marcuse. Lefebvre se esfuerza por construir una teoría unitaria del espacio capaz de ir más allá del nivel descriptivo y de la tradición positivista para la cual el espacio es solo un dato pasivo. Quiere superar el sisma que contribuyeron a crear los filósofos al desarrollar representaciones abstractas, metafísicas del espacio, como la noción cartesiana del espacio como absoluto, infinito y homogéneo. Habla, en cambio, de una producción del espacio y le preocupa superar la distancia, la disyunción de entre el espacio ideal que tiene que ver con las categorías mentales, la abstracción del espacio real, de la práctica social o el ojo y la pisada de las que hablaba antes. Lefebvre, Lefebvre reúne estas distintas modalidades de génesis espacial en una única teoría y desarrolla su famosa tríada conceptual o trialéctica, perdón, eh, integrada por las representaciones del espacio, que es el espacio concebido, lo imaginado, lo mental, el de, las prácticas espaciales, eh, el de los espacios de representación, eh, que es el espacio vivido de lo social, y las prácticas espaciales, eh, entendidas como el espacio percibido de las prácticas materializadas, lo físico. Existe una relación dialéctica o, mejor dicho, trialéctrica dentro de estos tres niveles y es esa complejidad la que nos permitiría ir más allá de lo que parece un pensamiento binario o una tensión dual entre el proyectar y el caminar, la planificación y la práctica. Continuando con el, su programa de superar este modo dual de pensar el espacio, otro autor central de la teoría del espacio, Edward Soya, desarrolla eh, aún más la triada del efebre en términos de tres niveles diferenciados. De esto nos habló antes eh, Carolina. Muy rápidamente hay un espacio, el first space, el primer espacio es el de las formas espaciales, el segundo espacio, el de las ideas, las representaciones, eh, el pensamiento, y un tercer espacio que es precisamente el de la apertura radical, que da lugar a los potenciales espacios de resistencia. Mientras que casi todos los profesionales del espacio trabajaban en el primero o en el segundo, según Zoya es el tercer tipo el que se extiende más allá de esos dos en amplitud y significado. Si el primero es explorado sobre todo en textos y contextos y el segundo en discursos, sobre todo representacionales, el tercer espacio sería el que es guiado por alguna forma de práctica potencialmente emancipatoria. El estudio del espacio fue de hecho largo tiempo objeto de desprestigio académico y político, puesto que se lo asociaba con el imaginario militar, ligado al territorio como instrumento de los poderosos. Estos nuevos enfoques, en cambio, buscan dar cuenta del espacio como producto de las percepciones, prácticas e imaginación de las personas, abriendo el camino a nuevas posibilidades emancipatorias enlazadas con la práctica espacial. Es decir, el espacio ya no como instrumento de dominio de los poderosos, sino como dimensión de resistencia donde ese dominio es disputado. Sin embargo, este enfoque apenas ha comenzado a tomarse en cuenta en los estudios sobre la relación entre espacio, memoria y violencia política en nuestros países. La propuesta de este seminario y, de hecho, eh, los, eh, las contribuciones que hemos escuchado a lo largo del día, está, creo, a la vanguardia de ese intento. y eh, es un, es un modo de avanzar en, en este doble cruce. Creo que ha habido en verdad una doble y recíproca ceguera entre los estudios de las memorias y las teorías críticas del espacio. Si bien geógrafos y arquitectos por su parte se interesan cada vez más por las cartografías contemporáneas de la violencia y la exclusión, autores clásicos eh, de esta teoría como el mismo Lefebvre o David Harvey no han pensado ni problematizado, por su parte, la especificidad de la espacialidad concentracionaria como forma de dominación espacial particular. Sus trabajos estudian las desigualdades espaciales eh, producidas por el capitalismo, con claves de interpretación que remiten más bien a la lucha de clases y los modos de producción. Nos recuerdan así que, aun si la violencia y la opresión tienen su expresión más virulenta en el genocidio y la represión, éstas también existen y se reproducen de manera cotidiana y pervasiva, a través de la dominación de clase y la desigualdad espacial que la acompaña. Hay preguntas, sin embargo, creo que estos autores soslayaron y es legítimo formular. Por ejemplo, ¿es posible que el capitalismo haga posible, promueva, se beneficie con o incluso necesite la existencia de espacios específicos de concentración, de la violencia estatal, de desaparición, de excepción? Pilar Calveiro escribió que no en cualquier sociedad puede haber campos de concentración. Parafraseándola, podemos preguntar, Podríamos decir que no en cualquier ciudad puede haber centros clandestinos de detención. ¿Hay algo específico en una ciudad o en la manera de habitarla que haga posible el surgimiento de campos de concentración y tortura? ¿Una ciudad donde los campos no podrían surgir? ¿Cómo sería esa ciudad y por qué no la construimos? Reunir los estudios sobre la dimensión espacial de la vida social y la investigación sobre memoria, trauma y violencia abre, como decía, un campo fértil que merece ser explorado y que Carolina y Viviana nos están ayudando hoy a transitarlo, creando puentes no solo institucionales, sino sobre todo epistemológicos entre la arquitectura, el urbanismo y la memoria. Creo que pensar de esta manera nos lleva más allá de los lugares más obviamente relacionados con la violencia política o directamente vinculados con su ejercicio inmediato, no solo porque el terror se extendió más hacia de ellos, hacia el resto de la sociedad y de la ciudad, sino también y sobre todo porque tanto los regímenes dictatoriales como los proyectos revolucionarios que los precedieron estuvieron unidos a una cierta producción del espacio, a una cierta forma de habitar. Las dictaduras y los movimientos emancipatorios que éstas buscaron desactivar tenían un proyecto de ciudad y fomentaron cierto tipo de prácticas. Ni unas ni otras simplemente actuaron en el espacio, sino que produjeron una cierta espacialidad, un modo de usar la ciudad. Entonces las preguntas por el modelo de ciudad que impulsaban tanto los militares como los militantes no deberían ser soslayadas en los trabajos que se ocupan de la inscripción espacial de las memorias. ¿Qué proyecto de ciudad estaba en disputa en los conflictos políticos de los 70? ¿Cómo era la ciudad con la que soñaban los militantes, aquellos ausentes por quienes se detiene a llorar Pablo Milanés en las plazas que todavía no liberamos? En Argentina, los montoneros cantaban... ¡Qué lindo, qué lindo que va a ser el hospital de niños en el Sheraton Hotel! Su proyecto de justicia social, en el que invocando a Perón los únicos privilegiados serían los niños, se contraponía a los del gran capital internacional como el que con gran pompa y despliegue mediático inauguró en 1972 el primer local de una cadena hotelera internacional. Los militantes trataban de hacer más justa la ciudad insertándose en sus zonas dolorosas, trabajando en los barrios marginales. Realizaban trabajo barrial, de inserción territorial, tendían redes a nivel de base. Esto incluía a veces la proletarización, chicos universitarios de clase media que iban a las fábricas, hacían acción social y política o directamente se instalaban a vivir en asentamientos precarios junto a los obreros. Precisamente esta integración, esta organicidad entre el proyecto y la práctica fue contra lo que apuntó el terror estatal mediante el quiebre de vínculos sociales. En el caso de Montoneros, la agrupación de izquierda revolucionaria peronista armada, sin embargo, este proceso se vio favorecido bastante antes por el paso voluntario de esta organización a la clandestinidad. Este paso dio lugar a lo que Pilar Calveiro llama un proceso de desinserción. Los militantes y el pueblo al que quieren representar y liberar ya no coinciden en las calles y si lo hacen no actúan juntos. Los activistas comienzan a vivir en una ciudad paralela, superpuesta y simultánea, pero escindida de la vida de superficie. Si se encuentran con vecinos, ex-colegas, parientes, no se saludan. Como código para reconocerse entre sí, los militantes clandestinos llevan sus relojes sistemáticamente media hora retrasados o adelantados, nunca en hora. El desacople con la vida social, su enajenamiento de la vida urbana los aísla aún más. En sus prácticas huérfanas de vida social quedaron desguarnecidos y así fue más fácil aniquilarlos. Proyectos que se querían emancipatorios para la ciudad y el país quedaron entrampados en una lógica militarista que privilegió una concepción de la, seguridad de la seguridad asociada a la lucha armada antes que la defensa del trabajo político de base sobre el que yacía la verdadera fuerza de la organización. El proyecto de ciudad y la práctica urbana siguieron rumbos divergentes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas más temprano que tarde, sin reposo. Las prioridades de la lucha armada, que postergan hasta el momento de pleno cumplimiento de la utopía revolucionaria, el respeto a principios básicos como el no matar, se impuso en este caso a los mandatos éticos y la coherencia entre política y praxis. Este desbarajuste entre práctica y proyecto aquí también fue elocuente y devastador. El espacio se convirtió también en insumo, en tabula rasa de un objetivo de diseño político-militar. Sobre esta base, el terrorismo de Estado apuntó hacia el desmantelamiento de las relaciones sociales de solidaridad y compromiso mutuo, imponiendo en su lugar prácticas de miedo, aislamiento y desconfianza. Se trataba de convertir el espacio social en lo que Sigmund Baumann llama un mundo sin vecinos, de individuos aislados, de sanudar los lazos sociales que vinculan a las personas entre sí y las comprometen en un pacto de responsabilidad recíproca. Las políticas espaciales de la dictadura, entonces, apuntaron a una reestructuración del espacio no solo por la destrucción de ciertos espacios y la emergencia o transformación de otros, sino también en términos de las subjetividades que se promovieron. Viviana nos habló hoy de cómo eh, el proyecto urbanístico de las eh, dictaduras en pa gran parte es invisible o no necesariamente se manifiesta en la sustancia. La política de transformación o reestructuración del espacio, de hecho, se desplegó también en el estímulo o la disuasión de determinadas prácticas y en el despliegue territorial de la represión. Lo inquietante en el caso de la desaparición es que por ser clandestina y no dejar huellas visibles, no modifica el espacio de forma manifiesta. En esto puede haber una diferencia entre... Chile y Argentina, eh, porque sospecho que en Argentina la, el terror estatal se basó bastante más en dispositivos de invisibilización, de ocultamiento, y que en Chile fue más eh, espectacular, más abierto, y hay una relación entre ambas cosas. Eh, los militares argentinos querían evitar eh, las protestas internacionales que ya circulaban por el régimen de Pinochet, eh, de todos modos, eh, hay un nivel de la reformulación invisible, por así decir, del espacio que creo que se aplica en ambos casos. Decía entonces eh, que el pasado asedía al presente también en formas invisibles y que dislocan la compresión cronológica y lineal del tiempo histórico. A partir del trabajo pionero de Derrida en Espectros de Marx, Varios autores han tomado lo espectral, el haunting, del que también se habló hoy, como clave de acceso para comprender el modo en que el pasado continúa afectando al presente de los vivos y cómo los traumas de masacres y genocidios perduran así por generaciones. Se trata de aspectos que quizá no pueden terminar de aprenderse mediante abordajes politizados, ideológicos o racionales, sino que son del orden de lo espectral e incluso sobrenatural y suelen por eso ser mejor nombrados o eludidos a través del arte o por qué no la psicomagia, digo, para no dejar de nombrar a Alejandro Jodorowsky. Ahora bien, ¿hay un modo de revertir simbólicamente estos procesos de aislamiento y desintegración? ¿Pueden reconstituirse los lazos sociales quebrados? En nuestros países han tenido lugar procesos muy dinámicos de marcación y recuperación Uf, esto, bueno, correspondía a lo que acabo de decir. En nuestros países tuvieron lugar eh, procesos muy dinámicos de marcación y recuperación de los excentros de detención y tortura por y para la sociedad civil. En muchos casos, en estos centros se despliegan actividades que los convierten en nodos reactivadores de la vida política, social y cultural. Creo que de este modo la dimensión memorial se amplía y crece su potencial como instancia de reapropiación activa del barrio por sus habitantes y de recuperación de aquellas prácticas que habían sido eh, eh, perseguidas por efecto del terror. Como activadores de la participación y la concientización barrial, contribuyen a reconstruir los lazos sociales que se buscó quebrar y promueven prácticas y usos del espacio contrarios a los impuestos por el régimen dictatorial. Creo que estos usos van incluso más allá de lo que suele asociarse con memorialización y se desmarcan de muchas prácticas e ideas que circulan internacionalmente respecto a cuáles tienen que ser los usos y las funciones de los espacios de memoria. Lugares que operaron a nivel local como diseminadores del terror pueden así, a través de su apertura, ayudar a comprender y desmitificar esos espacios ominosos, desactivar sus efectos, propiciar actividades articuladoras y reintegradoras que contribuyen así a nivel local a reconstituir eh, el tejido social y a construir espacios de acción colectiva y son quizá lo más parecido, a, termino, voy terminando con la canción y con mi presentación, lo que imagina Pablo Milán es cuando canta, retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas, renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa a los traidores. Este último verso creo que es importante porque implica y reclama la acción de la justicia. De esta forma, creo, y estas prácticas son un ejemplo, las preguntas por la consecución de ciudades más justas se ponen en relación con el recuerdo en el hacer cotidiano. Se ha cuestionado el rol paradójico que cumplen museos y memoriales cuando terminan funcionando como coartada. El lugar específico donde ejercemos la memoria y damos fe de nuestra buena conciencia ciudadana para luego salir y mantener una relación alienada con la memoria y la ciudad en el resto de la vida. Integrar unos y otros es el verdadero desafío que una comprensión compleja del espacio y una memoria que opere como conciencia alerta nos invita a evitar. Es posible, como decía, que desde la práctica cotidiana y a nivel micro estén ya desarrollándose acciones como estas, que dan una respuesta fáctica a lo que aquí se plantea como pregunta conceptual en torno a la formulación de memorias urbanas comprometidas con el pasado, pero también con los efectos de las políticas dictatoriales en el modo de acceder a la justicia. Incluir entonces la discusión de qué proyectos políticos y urbanos estaban en juego cuando tuvo lugar el terrorismo de Estado, reflexionar en el diseño de ciudad impulsado paralelamente a la desaparición de personas y pensar cómo acompañó ese plan urbano al despliegue del terrorismo de Estado, que es parte de los ejercicios eh, que hemos hecho durante el día de hoy, son modos posibles de hacer justicia a la memoria y hacer memoria de las injusticias en las ciudades hoy. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Pensar las violencias políticas pasadas debería acompañarse de una reflexión sobre el modo de habitar y de concebir el espacio social, pues la inscripción de las memorias no es ajena al modo de vivir y construir la ciudad. Una memoria alerta y presente atenta no solo a la ubicuidad de las huellas del terror, sino también a las manifestaciones de exclusión e injusticia en el presente, permitiría, en cambio, reconstruir laszos sociales y ofrecer modos de reapropiarse del espacio público. Quisiera terminar con esta imagen porque es otro modo de la metonimia, distinto al que mencionaba al principio, donde, a diferencia de los zapatos, que son una referencia universal, los anteojos eh, se presentan como una alusión concreta a un individuo en particular. Y también porque creo que sintetiza un modo de la memoria andante y óptico, al mismo tiempo que retoma una visión política al ras del suelo, pisando las calles. Entonces, cuando el ojo y el pie se reúnen con la mano, lo vivido, percibido y concebido, sería posible tal vez dar espacio a un horizonte futuro abierto por los niños y así retornar los libros, renacer de las ruinas, jugar en las alamedas, cantar con los amigos nuevos y quizá también liberar las plazas. Muchas gracias.